Curiosidad amante se yo oa, oh, ah, hay de la mitaru Muy de repente, oye oh, esa ma, upe inocente que un inguazú Upe hace la aro, pensaba, hay cuasente la mitaru Upe hace la aro, pensaba, hay cuasente la mitaru Ojo, oh, oh, oh, oh. a peitaru, que hoy nada mitaru Ya ya bueno, para un tío ñemón bebu, y si hay toa uñe como vi, hoy coacente la mitad. ruta. Tus ya es a y te pa' molde pa' bueno, eh. Me hay ya pero se me janeja, Japonado y se y maneja maneja para tu puesanda hiladobé Mamá le Mamá haen a haen a hinida igual Chupéñane, eh. haen a un boy, haen a casará, boy, a casa, y, y, y a casa, em, haen ah. ja, ja, ca, a casa, haen a casa, haen a casa, haen a casa, haen a casa, haen a y yeah, la yeah. cuñada mala vuelta se va bien, pero ya guanobia, pero para guarir, para Perú ya también mi ha caído tu alma, creo que no sale, obviamente. Cuñada mala vuelta arriba de mucho pollaje, ojalá, super la buntaca, super burro ya en debajo, en ya y tiquen de cuca, pide, hasta cuatro panos, el guapo, una macana, si este pedo... Supe ña ñe ño po' y pa' y ña cazara a un besa y goma y ticana pa' pa' para el timasa, pura o pepillo a Ja' en oñe en ja' en to' cunca' y ya' pisil de'o supe' en to' luta' y nunca pura' a en to' guata' y calvizio da' cueve' con da' yoya' La niña a en besa en paz Y te caramba pa' para y masa Cucura y curaza los pepillo Pa' en doñe e'inja en to' cuca'y Y a pisibio y supe en to' y En pura apea en to' y Calvicio da' cue'pe' con de yo' ya' Oh! Pa' lo mitad de ya' no' video, Inés. O ya tapa y teo, pa' y teo, eh. Tú ya no vi anda la reina, un yapo pues y te ve se ve y hay. O anda pa' y lo, le cae a sin dar pollo, pereja. Eh. Bye, y coya esta ninja ya la bata si entero veo, pues ya vi, así. Voy a oreja la cuña cuerda, amo y paja, jabe ya a pa' Pues y no le no oye y pues planta niño empieza ahí tú ya no vi llevo y nala y maña o a la caña o a ño un pollaro zapéjareíte o tocapu a balita en estela y cuay purú a peja pendeja la balesa vellecino es la itesa o cuí tú mi locuto cué a ver ahí también a duarte alpes de atilano de cito de Esos rambas, ente topamos, catupas, cojas, de pirocoa Tú ya pellequeo, y ande juntas, ente clica, sorrilla, te va a ebobie Ande guay, ya se yande, y coge, más peor que un celoso, que un río Punto muerto el te vende, Baja, vende No voy batería, De donde coño socio ya ya yo fama, un beso útil felicita le tú ya ya y lo mitas, hoy cuay así con la sombrero pero va, apetezco a mí, venga y hoy cuay dejo a vino un viaje, salen de pelotea, ven de más, anda oh, oh, oh, y por el caso Se atento a tu yate mayata o para un pie te ahé a o pelas o la pirapire ocala Oh, es lo es mágica a mi mía rutas Cociera a pere, pilla, seno E mañá, jesemba, epa, yapo O yupi, o sen, oye, pasea O yere, oye, uye Oye, ayuso, a pere, o mañá y mi, o a da, O jombo, y tu o pey, o en pilla, y nata, o paja Y cociera moa, llavero, y cuare de oye de la casa de manguera casa de con el de la una de de la casa de y Y Hoy que en el taller peje y Neo Pepe Marancorate Hoy pa' ir mecánico popere Y darle más orden de paite Que tu iba a dejarme tu poseo que ya su lo like. no, es, de la Quiero tu nadie, es y la saben modelo, hasta mandar a no, no, esas no un poco ocina, oñen poyama o piropea Si usted me permite que yo sea tu amigo, su hace conmigo la voy a llevar Tapu y areícu montino, o se enoja pepe yagua. Cuera, ahí está. y agua cuera y tal Daí por un poco o no genia caja un mundo otro tambo y tetere Hay señalero unante al revés Ejeita P y M Eta P Upea puñaba Cato y cosiéramos a ningún aire, con una tortilla o paja o qué, han antes hoy que en el taller peje y no pepe pe, mara y coraje, otro topa y mercánico popere, y vale de más o paite, que a tu esteje iba a dejarme tu que ya se un ja, pejo arregla y botay oh, el pañuelo se sacó arraído con pollo cuirúa cuña para el guay el goce para el peñón de cuña me hay cuál la ha perseguido a saber y con argentina la otra se deshace y cuña por el fin un yin ya cura cerejo manero hay napa que una cuje y cereje va en la a cuerpo a pensar la ima veis se lleje con lado, va a a mí. En pico, un pepe a ligar por una mageta y te y ayú, hay que jacare, pepe que me te hueca tu mi. U pepe weico a liga mi, ema sacan yo, capa, mi. Ba en bu ese, pui a pe aceo, o A ye hu ayú, gente a coño, hey te. Reinte ese, pui a pe a dia, ayú, me lo mongera, si. Co en mi, son llama o sea o sea o sea o sea y y a o sea o o te o sea pama, a siete y media y pula la campana o esayunata mi tal yacare. Cos'io cura, no sean gases veinticinco, 25, sale pepijared. La o en maraca y cura, mi herma 135 ya están a pire. Coaquí es j es como porque uno cuantos huevos a ja, quince, saben. Ne merienda, rentan a cato agueres con y tiro con hambre y pire. Con hace se ha ayer Hay libertad a, a resolver Coagüirem senta, no, no, se, no, hey, bueno, y sentaron Bueno, cuña a hacerse ayer que, jeque, oh, que y cuña sargenta o misión acá. cantar. Oga, pues pecoja en comando e hija, o impaesentaja e hice y es guay pota A mi anga nace semi me hace a visita mi, terminante con mi guía prohibido se ejecui. De lo mi casoso, ¿sí? Y mi hermano uno, O yo O ya pensé O cara mía O guapo O así Le calla O uno Y posible O así Y gente ora rajo Quino Tore un poco De dejar Plata Bueno Queja en de tocora, sapu, añe, cremente, un topa de y manye, plaguea caña, mija, usted te oye, miente allá, poana sapu, antes o pillado, hoy peste vaso o yoga peste o gata, se lo va a mandar madre, sigue. y sacuin en diez allá por la no trato mil y cusara homo con emma homga y más ejecuí se trabajó con huevillo a amaría, a ni peón y guapo eron taikatu y su es sombrero o monte más se cayó en hueco cero pero igual soto por ojo oh.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 Payer, mamá, la de de la caña, o ella o a Se empieza hacemos hacer muy numase, y claro, tú sabes en ella. la caña, o o a y trago tu sabes a él ok que joven de hoy que disculpión me tumba de guarero es que hoy en día en yandu en huevo y te puse a dudar sacar de un montón ok joven de hoy que disculpión me tumba de guarero es que hoy en día en yandu en huevo y te puse a dudar sacar de un montón oh, a pean de guía de una se tapa o pean de apea de verdad Pecuñáñez, oñez en tu beija, poitelejina, ayúdima, sé A él aún sin ser un no hasta oñan y más aparte, jome Pecuñáñez, oñez en tu beija, poitelejina, ayúdima, sé Quise ya pota más, ay me caí, ay me cereyendo, oiga Bellemina se mapa pa' culparse a esa PMT a paja, eh. Oh, y de ella por tama, ahí me cala, ojo, se endo, hoy a doñe. Bellemina se mapa pa' culparse a esa PMT a paja, eh. bañame, se lleve y de a jacones. Ardeo, peón, se lleve y mande a penas. Y justicia, y te a los cuñados Año, un Pape moicoa y ya pua Un ragojo, un hojaeño, pum ama, y punza y entre el de o Se acuerda un 120 años Pape moicoa y ya pua, pua Un ragojo, un hojaeño, pujaba y punza y entre el de o qué Cañajo, un harina, de toyeron, y te o para la plata, la plata, la plata, la plata, la plata, la plata, la plata, la plata, la plata, la Daré y plata, la y Y plata, la plata, la plata, la que la plata, la plata, la plata, la plata, la la la plata, la la la O yo a y curo, hoy a y no y a la morir. Hacer <muchas> mío, ayer ayer o hoyama ser tú, a mi coma y con ay no, no se peyú, y su peaje no en todo el peor contesta, señor papito querido, pa' épico y Taraca Oye, quiero guapuino, si gente. para de y pa o para plata ya una o, o. o, o para la plata o amor y me recuerda para un o José Guioniano Hacer así mío, para yo pecer hombre así, hombre así, país, se y agua o comentar. Ve si no pece a Jaro, ve y va a ser Tú y te y la cariño se gestió o cambiar. Para no cambiamos, hay un papo y hoy A lo menos te fallo todo, si no, a la pega, pele hueco, te va a que vean para Ayer, ayer, y ay, le no, to ya iba a ser tú Ni a ti, ser, ay, a va a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a de a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, tu, se a Pa' la plata, pa' el amor, amor oh. Es bueno, te para eh, que te den cuenta A mi creña en botavutí. Promitante, pilla pillapa, más pesante Oire y coja donde le importa viejo y instancias a pere para a mamá, mamá, no pan de mando ah. hoy me cuentan pues ya bella ya na pena de más pero pede be de la jugada y hay te va a jugar y justo ya para rear uh, en la de para ir pico a como iba libre pa ah. <muchas> no, pero es que y te dice, me lleva a la familia, me a la Olga bondera y cose vende no te ve trabajo va esa muy Sara y costa mambo vende te llamo ay ya puse en bojas sabas puse ya requerido apeo va el curuba sabo inteñe cuá curuba te pagan en vender cuánta lujita Oye, antes lo puso, está vino los días. Y el reza de mi mi, mi de Armas de Javier. Con completa completas más, de la yes, y puse más Upea a tú le y ya saco a Y agua se troteaba, la y guapa y te va que pelo, mi y guapama y bajito y pende la ya oye, quiere pan de guapama ojane, pene, tupama, rujo, chambre, pente, avizama dañan, te viro, co, nañan, na, paraíno ojane, jate, jate, jate, jate ojane, jate, jate, jate ojane, jate, jate, mi papá voy a olvidar. Amundo mundo ya a Cosas dos yo lo hago y canto a tu eh, Manico, papá y clave claveta, Clave, te ves en eh, sombreoca, hacen botar lo banda, pituposo, güey, nene, eh, ya, eh, eh, eh, eh, para el cuñado va a Cierto, se me hace para 6 y suponita se vivo, oye Botavica no vive más con no más? como que la hiciste a Chamio y catu, saque saque eso que no es esa pirina en Boca a jango. Pero entre la porteña de su cocero, hay dos hombres suyos donde me A la saco fuera y poco para ver un justificando, fijiendo puta por ahí. rematado y eco ¿no, no a moja no no no no no no no no no no no no no es de, guay, cuña, no eh, no eh. no los cuña, Pesa de ahí cuando pasta mi ajo al piso. Una de esas cigas oye pesa mi maquillaje de 10 kilos, güey. Mare y este pico mucho pulpe. Llegó hasta su soñado la menda. Si lo mismo y te llego de mi pulpe, y ya hay tema. La Yuru aqua. de semana y no, se está así a atención mil los señores atención y ayer B, U, mi ayer estamos en BU mi BM se está así a Hoy yo pese una fiesta en las pistas de Dotaní. Ajá Aja, llevo de permiso, y en manga, mi, si cope se acente, a jareí. A las ocho y media en punto, se lugar pesa, muy Y pude una pieza, a no tema, una dama Y por amigo, la fiesta, naji, ahí se la yo, y a mí. Bien, y la vida y más, todo vea. Pues en papo, está de semana, es pura esa me transió a a la tropa, que allá o más, o serás más pecosido. Pues en papo, está macao de semana, he tenido, fuera que en pei a la oficina, que allá ocupaba más, a la caída, y no es... oí. Oh, oh, yeah. <muchas> <muchas> Hoy me abé y no deposité van a pegar mi hoy me amo, amante respeta, la y simpina Ya ayer estaban a mí a pe un pe, ye, que, a mí, me ayúdame a me a de, de, de, de, de, de, de a cuatro de la mañana en tu madiana pu añe me quiero guardar en cuenta preso y temas ayeru cada quince veinte vas Sentinela se atea conocido tajas sin mínimo en donde ves y Oñen en un usan pero antes que te presenta. O sea, y vendé y ya voy a 65 que y no pan. No importa los compañeros, pema, eo, ja, pe más e oja pe Si sángamos en octubre, ahora cuál es la libertad. Así, ah, gulañé con comportada. Oye, ven a mis hijas, tú y po llegua. Amo que está betiruya cura, ahí po está guila señora. Oye, urema, oye, cosé ven a mis hijas, tú y po llegua. Las se so guerning coñija, ahí mo hago y se la imita cuña. Va a ser el joven y cosé empeñá, algo y se andive pe mita cuña, Paisa. y a cuá ma y familia tapajina la imita cuña ja ya ja ja y ja ja ja ja Se toco en ja ja ja ja la ja ja ja ja ja Se Thank uh you. -huh. de chucuico a mi tana sande yo guá pete india peje y se ve y posible nace campas las hay te guine por a mi tana sande yo guá las hace ni buenico añeja a imo avise la imita cuña pa ser cobenico se a peña a usted y mi mita cuña no pasa a la Sí, yo yo yo hago mi. Digo. Comita el pie, bate cual, ahí la ve. Upe yo, puta se arri la mitad monga cual. O van a ya zapama, o cajumas, ese no va. Upe puta se arri la mitad Coangaya tú zapama, oca umah esenupa, hasta se suben y bañejan, hay mo aguice la y mita cuña, pasen el joven y cosean peña, aguice andibe pero hay mi tuya. Ah, perdio se va a ver. Cuidame, Mikelo y tapen el grasa. amigo que iba a mi sede, planderizuazu cura, que no pongo a bobe, añadamos a El un be, ella deja este que, ahí no es ella por ande hoy todo hoy te, ahí por la vengo es ya de más. se ve oye kuma, supe l'adito y supe hoy con muy ara, eh. Y en mi jamelento y supe haitema hoy o hay apeje Apejeco jare hoy a mi ve o Guapé, a ni lecho coto ya por la y buco, un pesado ve, un pepanguageo y delicadeza, hoy tema y, y me jape, estoy cuase de más coa pe, hoy coma a, a vivir. Me hueca tu mi, aje calle, un neupesera y un... Hay rueda permanente A la crema te apago a pero y te anda coronita lo O cagaleado lejano La gusta más bebe modelo Rejos de visitar Suera y chula muy bien Roja y cuba y morenita Samba y ese Es mi nacer en la beco, se envive, allá que el coseche de tende con la allá ponga la con tebe, agua para la uruguay, a embaraja de pama, aipo pa' serero via, de añadero camin, me ya goza felicidad, a malicia, con como ven ahí, a pillarle nomás. Y baja pero y hace más en pues Satanás, la luz roja envidia, tu mundo un a y Si cojan a los cuñacueras, fuera, o faltan de más yo hay, listo y te mala demonio, si ya hay costuma con la juga. Cada cosa, cada caso, siempre tiene su excepción. Por eso siempre despido, dejando esta emoción. a esa tuisa de gente saco de camisa puño le mohan paite usan de movila escarabajo de igual de moyada de toda la isla y es muy importante porque lo mitan con de igual paite se sabe de índice como anda a campaña cuando a de índice De pura agua, teros, no a pepe, has, y pura cuadra no a montero con de y La hija de debajo te llante por pelomita eres se y se minte y se miro de pa no acunte que raye A A esa tuición de <tose> la gente. Fue mi tabuca y fui a los putas de UPD de De su core y cosas y las me pinta o Jeppisay pa' no esconderes Tante cosas en mi ojo y bajo tamán saco tu y sandere ¿Por morena hija puigueri le calla, opa oñez impa baja este va ba, y Por eso a plata mi hombre empa y te, supe, peigua supe por él mire, opoco sente ja. Eh. Peigua supe por el, mire, o poco po, ja, eh. po, po, ya. O pues lo tuya fuera ñen, beate para o o invitarlo, ñen, cura, o oñen, tu ruma o farrea hoy como la quiero que, a esa vete y la y tuya de y lo matimos oño, kumba Vete in la y tuya de alfa y lo matimos oño, kumba Ja, ja, ja.